Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos al canal. Hoy quisiera hacer un vídeo de homenaje a un gran médico de urgencias eh, de Granada, ya todos lo conoceréis, ¿verdad? Spiriman, eh, Jesús Candel, y que nos ha dejado ayer, ayer mismo nos dejó, hoy nos hemos levantado todos con la, con la triste y terrible noticia de que, de que, bueno, de que ya no estaba, ¿no? no se me ocurre otra mejor manera de, de contaros quién fue Jesús Candel sino no es mostrándoos cómo era y lo que hizo o todo lo que consiguió entre otras cosas eh, llevarse a los niños de la calle de las calles de Granada es decir esto ah, iros aquí a jugar al espiribol a reforzar en vuestros estudios ayudar a vuestros padres y a comer y tal a que haya más justicia a que no cerraran el, el, el hospital y la Fundación Guapo ...que la Fundación Guapo es... Eh, ...para los que no lo sepan... ...es una fundación... ...ya la última... Eh, ...aventura, ¿no?... ...quijotesca, el último legado... ...y al que me gustaría que... ...el que quiera y pueda... ...se añada a este... ...a, a esta... ...a esta gran... ...fundación... ...y que en qué consiste... ...me preguntaréis mucho... ...pues... ...la Fundación Guapo lo que trata es de... Mmm, ...proveer a los pacientes oncológicos... ...de un tratamiento... Eh, ...aparte, ¿no?... ...tratamiento externo, ya de fisioterapia... Eh, ...incluso psicólogos... ...gente que apoya a, la, a las personas en sus peores momentos... Y que al final, pues, es importante porque ayuda a la, al tratamiento, que de por sí es un tratamiento, ya sabemos, bastante invasivo. La quimioterapia no es más que envenenar tu cuerpo, controladamente, claro, pero no, o sea, no te están envenenando para matarte, te están envenenando para matar células cancerígenas. El problema es que entre que mata esas células cancerígenas también matan otras, ...pero es lo único que tenemos, la radioterapia y la quimioterapia... ...y cuando terminan estos tratamientos o cuando de, después de realizarlos... ...pues las personas se sienten más cansadas, pérdida de apetito... Eh, ...lo de la pérdida de cabello eh, sería una de las cosas que habría que... ...desmitificar un poco porque no a todo el mundo le ocurre no todo el mundo eh, le ocurre eso vamos yo conocido de hecho a una mujer que que, tu, que tenía que tuvo cáncer lamentablemente tampoco está y que no perdió el pelo vale es un efecto secundario de los más comunes o sea, es lo más común en realidad es que te caiga el, que se te caiga el pelo bueno pues ...para todo esto hay que, hay que estar muy preparado mentalmente... ...para una lucha como esta... Por lo, que, ...por lo que he podido vivir en... ...en mi propia familia, vamos... ...con mi tío, ni más ni menos... ...las personas se tienen que... Eh, ...concienciar... ...y hacer todo lo posible... ...que esté en su mano y en... ...y en las manos de los profesionales... ...para poder... ...hacer un yeah... ...y ganar... ...no siempre se gana... ...eso es también... ...la... ...cruel realidad... ...no siempre se gana... ...no tenemos los mejores tratamientos... ...ni... ni las mejores medicinas... ...y también tenemos un... ...sistema... ...ahora mismo un sistema médico... ...colapsado prácticamente... ...pedir cita para... ...para el psiquiatra... ...para el psiquiatra... ...ya es prácticamente casi imposible... ...están más recurridos que... Está, ...están más... ...¿cómo se dice?... ...están más cotizados que, que los de la cirugía... ...en fin... Eh, ...os dejo en la caja de... ...os dejo en, en la descripción os dejo los enlaces a, para que podáis eh, ir a su canal si queréis dejar algún comentario ya sabéis de, no, eh, tener en cuenta siempre ir con educación el momento ¿no? en el que en el que está ocurriendo y nada más ya con esto yo me voy despidiendo y quisiera eso simplemente pues el que pueda y, y, y lo hace lo desee pues que se meta en la, en la fundación guapo ahí os dejo los enlaces y os dejo con un pequeño vídeo pues de cómo era jesús candel cuando estaba todavía ahí en la, en la cúspide no, todavía estaba ahí fuerte y con mucho ánimo y mucha energía, que es, yo creo, el mayor legado que nos puede dejar, y el, la mejor manera, la manera más positiva, digamos, de afrontar la vida, y sobre todo cuando te viene con problemas. Así que hasta la próxima, os dejo con el vídeo. Cuídense, amigos. Soledad que te pegas a mi alma en la dulce soledad de este campo de otoño. No hay momentos de sosiego, rebeldía pura de amores sin amores, ilusiones puras y puros conformismos, intentando levantar el espíritu nostálgico de querer estar contigo y nunca estarlo. Volverás de vez en cuando a estas tierras aguiertadas y verás de nuevo a quien te ama, borracho, borracho de amores y libertades y también de vinos por olvidarte, borracho, borracho, y si surgen saludos y palabras tal vez note la dureza de mi estilo, queriendo no herirte en nada, y en mi soledad suelo herirme yo mismo, y verás sin duda el resurgir poderoso del guerrero, sin miedo a leyes ni a nostalgia, y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo con la pura bandera de su raza.